Esto es una simple grieta que no va a ningún lado. Qué mal. Y aquí es donde nosotros tenemos que ya va. Déjame poner esto en tercera persona. A ver... Debajo de la lava. Si hay algo. No. Ah. Vamos a pasar por aquí Y vamos a ir para la parte Que está más abajo Que era la 19 Si no mal recuerdo Hola arañita Hola me reina. Esta es la 18 Y aquí vamos a hacer un hueco Vamos a hacer un hueco Ok, así Ah, ah Ah, ah, ah Ahí, quité mucho Quité mucho aquí, no importa, vamos a seguir bajando Vamos a poner una antorcha aquí para que nos ilumine Y vamos a llegar a la capa 12 Abriendo nosotros nuestro propio hueco Ya que estamos aquí, vamos a buscar diamantes Con una técnica que vi en otro tutorial <ríe> Mi vida se basa de tutoriales, güey O sea, no estoy mintiendo, la mayoría de cosas que sé la he visto en tutoriales Hasta la música Los remixes Todos fueron hechos Gracias a que llevo 7 años Viendo tutoriales y videos y cosas Porque no Aquí en mi pueblo no hay No hay como quien dice Una escuela de música o algo para aprender música Ya estamos en la capa 12, ¿no? Esta, ok Vamos a abrir un hueco para allá Como si no hubiera un mañana Para allá De 4 Bastante Ahorita vamos a fabricar unos tres picos más Pero primero vamos a abrir un hueco aquí A lo mejor nos encontramos diamante Haciendo este señor huequito Ya en esta capa se encuentran diamantes Ok, tenemos nuestro huequito ¿eh? Ponemos una antorcha donde Voy a abrir un hueco aquí Ok Vamos una torcha aquí Perfecto Primero vamos a hacer Vamos a Hacer nuestros picos ah, Creo que no tengo más hierro Así que voy a tener que poner El horno Tenemos el horno por aquí Y vamos, vamos a ir fundiendo Unos hierritos Ok Y miren tenemos que abrir un hueco para allá, ¿verdad? Hasta donde llegue. Hasta donde llegue. Ok. Aquí no hay nada. Lo hacemos en el del frente. Aquí. Swash, swash, swash, swash. Para hacernos una vista previa de lo que hay para allá. Abrimos aquí. Aquí redstone. Eso es buena señal. Ahorita vamos a agarrar eso, bueno vamos a agarrarlo una vez Esto es muy bueno Y lo hacemos aquí al frente ta, ta, ta, ta, ta. No hay nada Ok, vamos a ir hablando aquí para hacer otro pico de una vez Porque de verdad bueno, No me secreteo por aquí Ya en cualquier momento vamos a encontrar por lo menos tres diamantes que eso nos va a servir Para de una vez Hacer el portal al infierno Porque vamos a agarrar la pinche ¿Cómo se llama? Ay Dios, que me está silbando en el oído Eso me va a servir para hacer el portal ¿Verdad? Creo que no hice Creo que no lo hice No, no hice el pico A ver, uno Y dos, ya Tenemos el pico entonces vamos a terminar de gastar Nuestro señor pico por aquí Ok Y vamos a seguir abriendo Cada una franja Un, un hueco ¿Verdad? Genial ajá, y ahí, y ahí sabíamos que había Que había redstone Y así vamos en las otras Y ya cuando hayamos terminado de Hacer nuestros huequitos, lo vamos a meter en uno de nuestros huequitos. Miren, miren, miren, ahí está, ya está. ¿Eh? Si sí funciona el truco, si sí funciona el truco. 4 espero que haya más cinco. Esto puede ser un pico y una espada. Vieron, vieron que si sí funciona. Solo vi en un tutorial y me ha funcionado hasta el día de hoy. A ver, ya tenemos para hacer el pico, ya no tenemos que buscar más nada Ya vamos a subir, vamos a ir a la lava a buscar redstone O sea, no me acuerdo cómo es que se hace lo de, lo de la, la redstone la Redstone no, la oxidiana. Tenemos ya 13 hierro, perfecto Y nos vamos a hacer un pico, la espada no. Yo creo que debería conseguir un poco más de diamante, no sé, Presiento que me va a hacer mucha falta. Así que vamos a, a darle un poquito más, déjame ver cuánto llevo grabado, ah, perfecto. Vamos a darle un poquito más, un poquito más al fondo, a ver, otra oportunidad, a ver si conseguimos un poquito más de diamante. Eh, y irnos al, al Nether hacer nuestro portal, hay que conseguir oxidiana, y la oxidiana se hace con lava, y deberíamos hacer un tobo y agarrar lava y, y para hacer el hacemos nuestro, nuestro oxidiana casera, porque también se puede hacer oxidiana o sea la podemos hacer nosotros mismos me voy a llevar un poquito más de hierro porque va a ser mucha falta ahora lo que voy a hacer es todo el hierro que me encuentre en el camino aquí no, aquí no, aquí no 1, 2 y 3, aquí, Puh. ok. Y vamos a empezar de nuevo. Abriendo huequitos. Ya va, debería agarrar la oxidiana esta. este. La... el redson, me equivoco, Dios mío. A ver, aquí. Ta, ta, ta. No hay nada. Aquí, ta, ta, ta, ta, ta. no hay nada. Y así vamos hasta que nos cansemos Pero yo en esta oportunidad solo voy a escarbar estos huequitos Que tengo aquí Ay, ¿por qué abrí el otro lado? Voy a escarbar estos Y ya Y me voy para arriba Porque mi misión es... Uy, ahí arriba hay lava Ay, Cuidadito A veces los bugs te hacen ver lo que hay arriba. Ok, no hay nada. Vamos ahora de, de atrás para adelante. Abajo también puede haber. Pero no es seguro. Pa. Vamos a ir abriendo. Tu, tu, tu, tu. Si no encontramos, no hay pedo. Nos vamos. Nos vamos porque... De verdad... Ya con estos cinco... Estamos chéveres. Vamos a hacernos... Debería de hacerme el pico de una vez. Sí, ¿por qué no? El pico. Yeah. El señor... Pico. Uy, uy, uy. Vamos a poner la... La... Ajá, eso allí. Ponemos el pico, vamos a ordenarlo porque... Tampoco queremos... Que se nos vaya de las manos. Listo. Ok. Y ahora... Vamos a tratar de subir. Que no tengo ni idea de, dónde, de por dónde bajé. Creo que fue por allí. Por allí mismo. Por aquí... Fue justo al lado, sí. Fue justo ahí. Justo al lado de... De una de estas... De una de estas cosas Uy Uy No lo he visto Yo no te he visto amigo Tranquilo No voy a Molestar tu privacidad Relájate Entonces aquí voy a subir Voy a subir del, Al sitio de donde vengo Que se supone que Creo que sí es allá <ríe> Yo hago una escalera aquí Y listo Uy no mames dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. No, lo vi, lo vi, güey come, come, come, come, come, come, come Ok Puta araña, güey